Esa bandota, buena mañana. A ver, a la primera persona que me diga cuál es el propósito de, ese, de esa luz blanca de Strobo, le voy a regalar un tractocamioncito camioncito de colección de escala. Un tracto camión de escala que es 1.32 de colección a la primera persona que me diga cuál es el propósito de esta luz blanca recuérdense es nomás una respuesta por comentario y un comentario por persona ok le ganas, cuídense